minutos bueno vamos a ver un momento Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Eh, esta noche vamos a hablar con el concejal Diego Cancino. Esta es una charla aplazada, pero pues finalmente la logramos. Y vamos a empezar de una porque pues el horario lo amerita. Y Diego, la primera cosa que le quiero preguntar de una... séptima ¿Sí? y Diego, lo que, le quería, lo que, le, le, lo que le, le quería preguntar de una aprovechando el espacio es, ¿sumerse por qué cree que, eh, que la policía asesinó a Javier Ordóñez hace un año? Torturó y asesinó a Javier Ordóñez hace un año. Sí, muy bien. Chamel, pues primero mil y mil gracias por la invitación, mil y mil gracias por la paciencia y mil y mil y mil excusas. Debo como una infinidad de excusas eh, y, y, y, y ofrezco perdón por el incumplimiento, eh, oh, o pido perdón mejor, eh, pues su pregunta, su pregunta es muy compleja, Chamel, ¿por qué? Porque, digamos, apela a la intencionalidad de quien asesinó Entonces, digamos, responder sobre... ¿Por qué habrían asesinado a, a Ordóñez? Pues la intencionalidad o, o, o la pandemia, pues es, es difícil. Lo que, lo que yo sí podría decir al respecto es que las afirmaciones que ha dado la Corte Suprema de Justicia sobre la violencia policial, sobre todo en Marco protesta, pero en otros contextos, diciendo que es una práctica sistemática, nos debe generar relaciones muy fuertes. En el sentido que acá hay responsabilidades de que acá hay un, un, un esquema, que acá hay un sistema, que acá quizás hay una intencionalidad, que acá hay quizás un plan de agredir a la ciudadanía en algún sentido. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y reconocerlo con tranquilidad, pero con vehemencia y con duda. Y entonces, el tema de Javier Ordóñez es muy fuerte. Pero además no es el único caso. Hay muchos casos que han sucedido muy similares a eso. Y no ha pasado nada. ¿Y cuál es el tema acá? Que es que la, lo cogieron con saña. O sea, Javier Ordóñez... ¿Cuántos...? Cua, fue, fue víctima de tortura, Javier Ordóñez. ¿Y por qué pasa eso? O sea... ¿Qué nivel de odio hay? ¿Cuál es el tipo de formación que se está dando a la policía para que eso pase? ¿Cuál es el tipo de doctrina que se está impulsando al interior de la policía para que eso suceda? Entonces, a mí me preocupa que expresiones como esas son expresiones quizás que hacen parte de un entramado, una institucionalidad que en muchos casos se expresa generando violencia en ¿no? Pero también, pero también eh, un, un, un nivel de, de formación que quizás en su doctrina, en sus ritos, en sus, en sus arengas, en sus himnos, están alimentando el odio, y sobre todo el odio hacia la diferencia, hacia quien cuestiona, hacia quien no, digamos, obedece a esa hegemonía. Vale, hay varias preguntas que me surgen ahí a partir de esta pregunta provocadora, pero voy a empezar con una, aprovechando que Sumerse está saliendo pues también de otro programa en donde estaba hablando precisamente de este tema. Y en ese programa pues Sumerse tenía como contradictora a la concejal Lucía Bastidas y Lucía Bastidas repetía, repitió varias veces que lo que hay es una narrativa de odio en contra de la policía, casi que señalándolo a usted y al otro concejal que estaba, Carlos Carrillo, de que lo que están haciendo es promoviendo una narrativa de odio contra la policía e insistiendo como en el tema de lo que, de que el problema es de manzanas podridas. Pero su merced señala que es un problema sistemático. ¿Ahí usted qué tendría que decir al respecto? No, yo tengo que decir dos cosas fundamentalmente. Una, faltaba más que nosotros quisiéramos o que estuviéramos alimentando el odio hacia la policía. Nosotros lo que queremos es una policía admirable, una policía cercana a la ciudadanía, una policía que genere confianza. Pero lo que pasa es que en este país cuando uno denuncia, ellos dice que está alimentando el odio. Eso es como cuando Jaime Garzón dice, en Cali hay narcotraficantes. Y entonces le dicen, Jaime Garzón, no estigmatice Cali. ¿no? Pero yo qué hago si en Cali hay narcotraficantes. Pues yo qué hago si recibo denuncias cada seis horas de abusos policiales. Y decir eso es alimentar el odio. No, precisamente yo estoy haciendo esas denuncias porque queremos mejorar la policía y porque eso no pase. Y a ninguna persona sensata le puede caber en la cabeza que la policía viole mujeres, maltrate niños, robe gente, desfigure caras, caras y mate. Cuando uno denuncia eso, pues claramente no es odio contra la policía. Lo que quiere es precisamente que eso no pase para que la policía genere confianza, para que la policía no genere miedo, para que la policía intensifique la democracia y no el autoritarismo. Vale. Eh, a partir de ahí, pues viene la otra pregunta y es: a propósito de, de Javier Ordóñez, su merced ha estado acompañando muchísimo a. Eh, al colectivo Rosa Negra y, y pues este colectivo surge precisamente porque días antes de lo que ocurre con Javier Ordóñez hace un año pues hay un evento terrible pues tan terrible como ese y es que eh, pues prácticamente queman vivos a varios jóvenes en un calle en Soacha eh, porque, porque ocurre, pues porque pasa esto y no genera la misma indignación y por qué este evento como que aparentemente pues quedó digamos enterrado en medio como de la indignación mediática que, que explotó a partir del asesinato de javier ordóñez y qué ha pasado con esto ejemplo de cómo la fuerza de la policía puede generar unas intimidaciones muy muy graves en este sentido. Eso pasó el 4 de septiembre. Y el 4 de septiembre. Y el mes siguiente. Que había pasado en Socher. Eso fue una hoguera humana. Lo que pasó ahí. Una hoguera humana. Permitida por los policías. Y centrémonos Chamel en ese caso un poquito. Porque me parece que es muy disidente Sobre el tema del odio de la policía. Y todo lo que dice. Y es lo siguiente Chamel. Que a mí me parece digamos que es. Pues que hay que decirlo con toda tranquilidad. El 4 de septiembre sucede eso. Un medio local publica el caso y las mujeres empiezan a denunciar. Y de repente empiezan a ser amenazadas. Y les empiezan a decir por al lado, o sea, aquí al lado, les empiezan a decir no queremos otro, o, o, o, otra, otra, otra quemada, otra incendiada, ¿cierto? ¿Cierto? Gente que le pasaba por las orejas a las mamás, o sea, caminando, a las novias, a las hermanas. No queremos otra quemada, ¿cierto? Imagínese que le digan eso a usted, usted queda absolutamente intimidado. Entonces callaron totalmente. Yo me enteré por casualidad del caso. Y entonces estuvimos acompañando eh, y viendo qué podíamos hacer y generando confianzas. Generando confianzas en términos de seguridad y que no íbamos a instrumentalizar ni nada, ni revictimizar. Eso fue un proceso de tres semanas, un mes, Chamel, que fue cuando nosotros sacamos la noticia y digamos se hizo público y eso generó protección a las víctimas y también que el proceso judicial se acelerara. En este momento hay imputación por homicidio doloso agravado por omisión a tres policías, dos patrulleros y una subcomandante. Es decir, ya se imputaron cargos. Estas personas están en casa por cárcel. Yo cuando denuncié esto, me dijeron que yo era un demagogo, que yo era un enemigo de la policía, que yo lo que estaba haciendo era generando odio. Hágame el favor, aquí hay, unas, aquí hay nueve muchachos quemados en una estación de policía que por más que el crimen que hayan hecho, nada justifica que hayan sido asesinados de esa manera los dejaron morir quemados intencionalmente según lo que dice la fiscalía y el que sale a deber soy yo y que yo estoy alimentando el odio es que a mí esas discusiones me parecen que son muy graves, perdónenme perdónenme, o sea entonces en este país lo que uno dice cuando denuncia es que alimenta el odio no, eso sí me parece que es absolutamente inaudito sí es que eso también es algo que uno, uno no entiende porque al final yo estoy totalmente de acuerdo con Diego cuando pues, señala que, pues, que a lo, lo que nos interesa a todos es que tengamos una institución policial pues, que realmente cumpla con su deber ciudadano, pero la respuesta sistemática es más o menos la misma, que todo el que se atreva a criticar a la policía lo que está haciendo es odiar a la policía, está es favoreciendo a, entre comillas, los vándalos, que lo que se quiere es eh, favorecer a la criminalidad, y, esta, y, es, y es la narrativa de la concejal Lucía y también la narrativa también de todos los que cierran filas en contra de una reforma de la policía. Pero entonces por eso yo hago estas preguntas, para poder pues indagar en su propia experiencia también como concejal y entender pues que este es un problema como histórico. Eh, y eso es lo otro, y eso es lo otro que yo quería aprovechar para preguntarle, Diego, y es... Eh, pues, ¿cuáles serían las causas estructurales del problema? Ah, antes de hablar ya de la reforma, estructuralmente hablando, eh, Sumerse, que ha identificado? ¿Cuál es el problema real que lleva a que ocurran estas situaciones con agentes de la policía de manera sistemática? Sí, yo, yo creo que, digamos... Hay varios puntos que hay que tener en cuenta ahí y que son determinantes. Uno es la doctrina. Un problema estructural es la doctrina, el tipo de, de entrenamiento que estamos dando en estos casos, que es complejísimo, porque nosotros acá lo que estamos diciendo es que salgamos, pues hay cantos que todavía persisten desde hace 20 años, que son cantos del tipo, o irnos de en contra de los jóvenes, en contra de las mujeres, de maltratar a las mujeres. Entonces, ahí hay una doctrina que sale a la ciudadanía como si fuera un enemigo y que hay un enemigo adentro de Colombia que quiere acabar con todo lo que quieren expresar ellos y que esa gente, como ese enemigo, hay que eliminarlo. Hay otro problema fundamental y es que acá la democracia, la crítica... Lo que suena a diferencia pues nos molesta y lo queremos eliminar lo queremos atajar pero entonces eso por un lado es fundamental en términos de estructura de, de, de la doctrina por otro lado nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando entre el mapeo criminal de este país y de esta ciudad entre las dinámicas del narcotráfico y las relaciones con la policía, si ahí hay algún tipo de relación, si en el poder territorial de las ilegalidades que se expresan en esta ciudad y en este país, la policía está jugando algún, algún papel. Y si ahí, en ese sentido, hay unas estructuras dentro de la policía, a nivel estructural, que están sosteniendo esas ilegalidades en algún sentido, y esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer con toda tranquilidad. Y descifrar eso es fundamental y es quizás uno de los problemas que tenemos que descifrar de la policía en términos estructurales. El otro tema es el tema que, hay un, que, hemos, que hemos encontrado una policía muy endogámica, muy hermética, una policía que no, que, que no se abre a la ciudadanía, una policía que no dialoga, que no intensifica la democracia, una policía que se pone sus reglas, que se crea a sí misma en función de ella misma y que nadie puede vigilar que nadie puede controlar, pues nosotros lo que estamos diciendo es abramos esa policía, generemos nuevos nexos, que sea mucho más transparente, que no sea tan hermética, que haya una apertura institucional en otros sentidos. Yo diría que esos tres aspectos, si nosotros logramos tocarlos y la otra, pues que la policía está en el Ministerio de Defensa y debería estar en el Ministerio del Interior y que el fuero penal militar, pues hay que atajarlo, porque eso es una condena para la impunidad. Vale, Diego. Eh, es, que, es que tengo el resto de preguntas, pero entonces quiero como priorizar las más importantes. Yo, yo estuve haciendo una investigación eh, intentando relatar precisamente todo lo que ocurre en esas semanas a partir del asesinato de Javier Ordóñez acá en Bogotá. Dentro de esa investigación, eh, pues yo, yo entrevisté para la investigación a la compañera de haider Fonseca, que fue uno de los 13... Ciudadanos asesinados esa noche. Dentro de todas las cosas que me... A Mayra, dice, a Mayra. A Mayra, sí. Y yo estuve charlando con Mayra como una hora, hora y media más o menos. Dentro de las cosas que me dice Mayra, pues me dice dos cosas que me parece importante destacar acá. Una es que, y es algo como que hace parte de esa sistematicidad, y es que, pues, Haider y ella eran constantemente víctimas de la policía. O sea, cada vez que ellos... Eh, pues ocupaban el espacio público pues eran eh, acosados por la policía, en muchos casos paso pasó tiempo en el CAI fue amena Mayra fue amenazada varias veces por los policías del CAI, por un lado por otro lado, lo que me decía Mayra que también me pareció significativo porque hasta que ella no me lo dice yo no me lo pensé, y es, y es que ella se pregunta, ¿por qué carajos los policías en vez de disparar simplemente no se retiraron, dejaron que la gente quemara el CAI y ya, sí, me dejaron que la gente, digamos, expresara su rabia y ya. ¿Por qué tenían que disparar? ¿Por qué tenían que defender, digamos, entre comillas, el calle a sangre y fuego? Esa es la pregunta que se hace ella y yo quiero repetirle esa pregunta a su merced. Policía que se retire y deje quemar el CAI y que la gente exprese su odio pues es una policía que yo creo que es difícil que exista, ¿sí? Porque entre otras, pues, claramente la prioridad es la vida, la prioridad es la vida, pero pues cuando queman un bien público en la ciudad, pues hay que protegerlo, yo creo. Ahora, aquí el problema no es que haya que protegerlo, no, aquí el problema es que tú jamás para proteger un bien público inmueble y físico eliminas la vida del otro o maltratas de esa manera o torturas tú tienes que evitar que se quemen y tienes que digamos controlar esas expresiones de violencia pero el problema fundamental es que tú tienes que usar el uso de la fuerza en estos contextos de manera proporcionada y eso es lo que dice la constitución y eso es lo que dice eh, los, los parámetros internacionales y lo que pasó el 9 de septiembre como ha pasado en muchos casos como pasa casi cotidianamente es que la reacción fue absolutamente desproporcio pues tan desproporcionada que ahí en el perveral mataron a tres muchachos, según lo que nosotros sabemos, y le dispararon a un restaurante que no tenía nada que ver con el CAI. Y a un muchacho afro le entró el, el, el tiro por acá y está vivo de vainas. Entonces, acá el problema es que nosotros tenemos que entender que la policía tiene que reaccionar de manera desproporcionada. La pregunta de Mayra yo la entiendo, déjenos que quemen. Y que se cansen y no vamos a tocar la, la, la integridad física. Válido. Yo creo que en algunos contextos la policía debe regular las expresiones violentas que también atentan contra bienes públicos. Yo creo que eso es prudente. Pero de manera proporcionada y sin violar derechos humanos y mucho menos asesinar. Vale. Eh, Diego, la otra pregunta que le tengo es... Eh, pues cuáles son las razones que lo llevan a meterse en este berenjenal. Finalmente estamos hablando de una causa que, pues además de justa, pues en este contexto y teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, pues no deja de ser peligrosa, sobre todo pues porque pues, el margen de maniobra de un concejal no es, digamos, suficiente para poder enfrentarse a este problema. Entonces, pues que lo lleva a poner prácticamente el cuerpo, y abanderar esta causa de reformar a la policía. Pues, digamos, eh, son varias las, las, las aproximaciones que yo, digamos, tengo ahí. Y son, son, son, digamos, yo respondería con tres aspectos fundamentalmente hablando. Lo primero es... Yo creo que mi tradición de cultura ciudadana juega mucho, ¿sabe? Como el tema de la cultura de la legalidad y que la cultura de la legalidad empieza por casa. Es decir, por el Estado. Quienes más deben cuidar la ley y hacerla respetar es las personas que hacen parte del Estado y en especial la policía. Y el famoso lema de la vida es sagrada. O sea, todos tenemos que cuidar la vida, pero mucho más la policía. Y que cuando la policía irrespeta la ley y mata pues eso es doblemente grave por las razones que acabo de dar y eso es como la contradicción misma, ambulante de lo que uno le apuesta a la cultura ciudadana, entonces a mí me parece que digamos por mi tradición y como por el, la sensibilidad que tengo por el cuidado de la vida y de los derechos humanos, eso me, me, me parece que es como muy, muy fuerte. Yo tengo una hipótesis, ver que lo voy a decir acá, pero esa manera de hipótesis es que yo creo que el poder territorial, el poder en muchos sentidos, no solo territorial, de la policía en esta ciudad es muy fuerte. Y yo creo que si uno logra en esta ciudad desentrabar ese tipo de poderes son, va a ser crucial para entender muchos casos, entre otras de lo que estamos viviendo hoy. Y que aquí el problema no es de poner policía militar o no, sino entender esos poderes y actuar claramente y con vehemencia sin militarizar. Y entonces cuando yo llegué al consejo dije, con esta intuición yo tengo que empezar a entender qué pasa. Y empecé a entender y he tratado de entender, pero entonces me di cuenta que había abusos tras abusos, tras abusos, tras abusos, tras abusos. Y lo tercero, Chamel, que diría yo, es como una, una indignación que a mí me da. Es como producto de una indignación de tanta de tanta violencia, de tanta... Digamos, de este, pues sí, que en algunos casos de esta criminalidad tan fuerte que se está dando al interior de la policía y que es una cosa que, pues, es gravísima a mi de Y entonces nosotros empezamos a investigar, empezamos a denunciar y las denuncias llegaban de manera más fuerte y llegaban de manera más fuerte. Llegó lo de Suacha, ¿sí? Antes de lo de Swatch, hicimos persiguiendo fantasmas, con César Caballero y Cifras y Conceptos, sobre el 21 de noviembre, donde lo que demostramos es que hicieron un toque de queda bajo eh, vándalos que nunca existieron. Porque cuando preguntamos cuántos judicializados hay, pues ni uno ese día por vandalismo. Y entonces uno dice, entonces el toque de queda no era por vándalos y no hubo un solo vándalo. Eso fue como persiguiendo fantasmas. Absolutamente absurdo eso ¿Sí? Entonces, hicimos, hicimos esa investigación A la luz del 21 de noviembre Después viene lo de Suacha, Después viene el 9 y 11 de septiembre Después viene el 28 de abril Y todo eso es como la sensibilidad de Una policía que cada vez está más desmadrada A mi modo de ver Y unos jóvenes que cada día Están más dispuestos A la irreverencia, a la imaginación, pero también a la indignación expresada en las calles, a veces con rabia y donde uno ve que muchos de ellos no tienen nada que perder y que están dispuestos a todo. ¿Por qué? Porque no han tenido nada. Y entonces ahí, digamos, eh, la compañía, la, la, la, la solidaridad, y, y las denuncias se tornan a mi modo de ver fundamentales y, una, y se vuelven una responsabilidad política pero también una responsabilidad moral, Shamil y esa es la razón por la que estoy acá dándole, acabo de, de, de, de estar en debate como tú dices con Lucía Bastida y pues a mí no me gustaría tener camioneta ni policía ni nada de eso, de hecho yo la rechacé pero la Unidad Nacional de Protección me dijo si usted no acepta eso pues no respondemos por su seguridad, porque usted se está metiendo en temas muy pesados. Entonces me dijo, ah, pero ustedes tienen policía, miren eso, ¿sí? Y entonces pues yo, yo, yo no le respondí, pero pues claramente si uno le dice, no, oiga, si usted no acepta esto, no respondemos por su seguridad. Pues yo no, a mí no me gustaría tener ni camioneta ni policía. Y segundo, si necesito seguridad, pues preferiría tener quizás una protección de la UNP, y no de la policía nacional, ahora no todos los policías son unos degenerados, o sea, la mayoría de policías son una maravilla en serio, hay muchos policías que son chéveres, entre esos los escoltas del consejo que uno los ve y dice que son unos chéverisísimos ¿sí? Eh, y, y en particular el que yo tengo me parece que es un bacán pero pues sí le cambia uno la vida y todo, pero yo creo que hace parte de la responsabilidad política, la responsabilidad moral de la indignación y también como esta tradición, como del de, sí, del artículo 11 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Sí, es que definitivamente me parece que, pues que, pues que es una cosa pues, de admirar y de aplaudir. Y a propósito de lo que su merced decía, eh, hay algo que yo le agregaría y es el tema de pues. Pues, en cuanto a lo que su merced mencionaba de las, del poder territorial de la policía y pues, de todas estas cuestiones estructurales eh, es también como que desde, desde los altos poderes hay como un respaldo total y eso se expresa en Iván Duque vestido de policía en los CAI de hecho en la investigación que yo hice me di cuenta de algo que yo creo que la gente dejó pasar y es que Iván Duque eh, se viste de policía y visita el CAI en donde torturan y asesinan a Javier Ordóñez el día que están enterrando a Javier Ordóñez. No es cualquier día que visita el CAI, sino que lo hace ese día que están enterrando a Javier Ordóñez. Y lo vuelve a hacer cada vez que hay como un escándalo así similar. Entonces, eso también refuerza el tema. Además de la impunidad, es como este espaldarazo desde los altos poderes del Estado a la policía. O no sé su merced qué opina. Es absolutamente infame, es absolutamente infame, Chamel, o sea, cada vez que hay una grave violación de derechos humanos por parte de la policía, en vez de la máxima instancia de este país y el jefe de jefes de la policía, de rechazar ese tipo de actos y de prácticas, lo que hacen es disfrazarse de policía. Eso me parece que es muy, muy, muy, muy grave. Porque lo que necesitamos es un presidente que rechace ese tipo de situaciones. Y lo que hace es volverse cómplice disfrazándose. Entonces acá, ¿cuál es la política que se está dando? ¿Cuál es la política que está intensificando la impunidad frente a los crímenes? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Porque si tú cometes una grave violación de derechos humanos o un asesinato y el presidente al otro día te felicita y se disfraza, pues tú como policía que dices, ah bueno, yo puedo hacer lo que quiera, tengo la balda del presidente. Eso a mí me parece una gravedad mayúscula, la verdad. Diego, este iba este a ser una charla un poco más larga, pero la vamos a estar cerrando ya. Eh, y nos centramos en el tema de la policía exactamente. Y, y lo último que le quería preguntar es precisamente qué es lo que estamos proponiendo en el congreso y a pesar de todo lo que estamos hablando de que estamos hablando de lógicas paramilitares de narcotráfico de redes de criminalidad cómo lo que estamos proponiendo en el congreso va a lograr cambiar toda esta situación o de qué manera va a iniciar ese cambio si pues si logra tener éxito y se convierte en ley Sí, muy bien pues digamos lo primero es cómo se hizo la ley. La ley es una Wikilei. Así como hay una Wikipedia que es una enciclopedia construida a varias manos, esta es una ley construida a varias manos. Y eso me parece muy chévere porque son organizaciones, víctimas, ciudadanos, gente en la calle proponiendo, transformando, incidiendo, recogiendo firmas, empujando para que desde la ciudadanía le hagamos prácticamente un mandato ciudadano al Congreso diciéndole que es necesaria la reforma a la policía. Esa es la primera cosa. Lo segundo, yo diría, mire, aquí hay una cosa y es lo que hablábamos, acá hay una endogamia, acá hay un hermetismo de la policía que tiene que transformarse y tiene que haber una apertura institucional de la policía. Y esa apertura institucional tiene que permear todas las acciones, las acciones de educación, de doctrina, de formación, de vigilancia de los derechos humanos, de los ascensos, es decir, que no sean ellos los que decidan todo con ellos mismos. Eso es fundamental. Lo segundo, el tema de la educación y la doctrina, nosotros necesitamos que la doctrina, que la formación, que la educación esté, incidie, esté incidida, que tenga incidencia la ciudadanía, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, la academia. Nosotros necesitamos que los ascensos tengan incidencia a las organizaciones sociales y las organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos criterios de meritocracia que no sea dedo. Porque si es a dedo, podemos intensificar las mafias o los hilos. Entonces, que las organizaciones sociales como el, y derechos humanos, como en muchos países, tengan derecho al veto. Que puedan decir, este man no, porque ha estado en falsos positivos. Pues es que eso es absolutamente obvio, perdóname Chamele. ¿Qué es esto? Y lo tercero también. Los traslados por protección, los traslados por protección en este momento son un boquete que pueden permitir la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias ¿Nosotros qué estamos diciendo? Pues esos traslados por protección hay que acotarlos a vigilancia externa, a las procuradurías, a la ciudadanía, que sean en casos muy específicos, que tiene que haber un cotejo no solo del criterio del policía y que no sea desde la subjetividad, sino que haya un criterio intersubjetivo para evitar todas esas torturas. Y donde se llevan al muchacho, tenemos que saber dónde se lo llevan. Y si se lo llevan, que ya hayan atocotado los dos pasos anteriores. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta en los tratados por protección. El fuero penal militar, nosotros lo que estamos diciendo es el fuero penal militar, pues eso no, no, no, no tiene razón de ser. O sea, un, un profesor que está dando mal su clase de matemática, pues el rector o el consejo académico, el consejo directivo del colegio le dice, oye, no estás dando bien tu clase de matemática, si sigues así te echamos. Eso lo tiene que hacer el colegio, el consejo directivo. Pero si ese profesor mata a un muchacho o viola a una mujer, pues eso no lo juzga ni el consejo directivo ni el rector, eso lo juzga ni los abogados del colegio, eso lo juzga la justicia ordinaria. De cuando acá entonces en la policía y los militares, eso sí puede darse. Eso es muy raro, perdónenme. Eso yo no lo entiendo. La policía, ya no, es que la policía no es una fuerza militar, es una fuerza civil, luego entonces no puede estar en el Ministerio de Defensa. Se va para el Ministerio del Interior o para el Ministerio de Justicia. Nosotros estábamos proponiendo el Ministerio de la Justicia y la Seguridad y la Confianza. Eso sería una maravilla, pero pues no, no, no caló mucho. Pero eso sería brutal. Esas son como las propuestas fundamentales que nosotros hemos trabajado Shamel. hay ah, el Smat, hágame el favor lo que se me olvida, el Smat, el desmonte del Smat, pero la propuesta es una berraquera, Shamel, porque el desmonte del Smat es una es una policía que está hecha en contra de la protesta, es decir, no es una policía antimotines, porque una policía antimotines está hecha para garantizar la protesta y entonces hay uno que tiene que hacer pues hacer una policía formada en derechos humanos que permita garantizar la protesta cuando hay expresiones violentas pero cuando hay expresiones violentas tú no eliminas toda la protesta hágame el favor ¿sí? y entonces ahí lo que nosotros estamos diciendo es replantear la policía antimotines y crearla de manera participativa desde las víctimas, desde la policía y desde la ciudadanía con el acompañamiento de expertos y expertas y organismos internacionales pero ahí, por ejemplo, que le respondemos a, por ejemplo, a la misma Bastidas, que le decía, hey, pero es que vaya y parece usted en una protesta donde le van a lanzar una bomba incendiaria. Este tipo, porque como es el, el, el, el, el, el pimponeo, ¿sí? Sí. pero yo lo que le quería decir es de una, pero yo me voy como una policía antimotines, uh -huh. cultivado en derechos humanos, fortalecido, y entonces, ¿qué pasa? Hay 15 muchachos que, pum, echan papas bombas al lado del del portal, esos 15 muchachos ya sabemos todos quiénes son los que fuimos al portal de la resistencia porque vienen 15 muchachos de atrás y siempre los veíamos ¿listo? esos 15 muchachos se echan las papas bombas, que hay entre una policía antimotines a un ESMAD la policía antimotines tiene que reprimir, respetando los derechos humanos y el debido proceso esas expresiones violentas, de manera proporcionada, y las tiene que reprimir puntualmente lo tiene que hacer y apartar a esos muchachos, su merced, un debido proceso. Pero no por eso tiene que gasear a toda la protesta, meter todas las aturdidoras y sobre todo joder a los vecinos. ¿Qué culpa tienen los vecinos? ¿Para qué carajos usted le va a meter gases lacrimógenos y aturdidoras a una viejita de 78 años que tiene una cosa de oxígeno y le meten unas gas lacrimógenas la que la viejita casi se muere? A una mujer lactando al bebé. ¡Pum! le meto una aturdidora a ese muchacho, ese, ese bebé, ahí, en su sala, háganme, perdón, hágame el favor. Esa es la diferencia entre un SMAT y una policía antimotines. Diego, muchísimas gracias por el espacio, eh, lo que le dije, esta, estas charlas normalmente son de una hora, pero no aguanta que nos vayamos una hora hablando acá, a estas horas, pero hablamos de lo fundamental, y era el tema de la policía, de sus problemas y de la reforma de la policía. Seguramente lo voy a molestar en unos meses para que volvamos a charlar de, de otras temitas. Y, y ahí vamos. No, me cuántas veces quieras, Chamel. Mil gracias y en nuevo Y mil y mil gracias por la invitación, en serio. no, no, Una no. enorme y gigante. Muchísimas Busca. gracias por el tiempo, Diego. Muchísimas gracias por lo que está haciendo. Y, y nada, en lo que se le pueda colaborar, adelante. Eh, nos estamos hablando, gracias. se me cuida y muchas gracias a las personas que se conectaron para vernos a estas horas, de todas maneras, pues vamos a estar compartiendo el video en los próximos días. Buenas noches, Diego, buenas noches a todos y todas. Mil gracias, mi hermanito, un abrazo enorme. Hasta luego. Yo, chao.